Mi padre estaba en, en, la, en la guerra y, y de momento no le, no le vi ni la cara. Le vi cuando estaban aquí en, en el puente de aquí de, de Nueva Montaña, el puente que había aquí por donde pasaba el tren. Ahí estaban refugiados. Y después llevaron a... No sé qué parte por ahí muy lejos. Tres años tenía de pequeño. Ahora como tengo 73 ahora, iba, iba al colegio de aquí de Caicedo a, a, a donde Don Paco. vamos allí al fútbol de, en, el, en el colegio de Alao. En el, en el campo del Colegio Mateo, a, a las presas, donde, donde el Don Ferino que ese, ese, ese daba, daba, daba mandeca, que le pegaba, pegaba, pegaba muy fuerte, y con varias y con de esas esa finas de Avellano, de Avellano, no a un hermano le, pe le pegó y le, y, le, y le dejó la, la oreja a, a los Agustinos, a un colegio de más arriba. Entonces se me perdió el compañero viniendo para pa, pa acá y se me metió un portal. Se me metió en un Bajábamos juntos, se me metió en un portal y yo seguí. Y cuando yo estaba, ya cogía, el venir para acá, se cogió el, el segundo y se fue al rastillero. Éramos... unos 50, por lo menos. Entre chicos y chicas, jugábamos al fútbol, jugábamos también al, al chapeo, a las chapas. Y a, y, y, a, y a la trompa. ¿Sí? Jugamos a la trompa de pequeños. ¿Sí? Yo jugaba a la trompa de pequeños. Arrollaba el, el crudelidad de la trompa y la hacía así. Fui o a sea, ya a, a, a Torravega. A Torravega fui vez, un año, y a, y a, y a Santander otra. Estaba, en, estaba, en, estaba de limpieza en la lavandería. Estuve entre, en, en dos, estuve en la de Torravega y en la de Mareaño. Metiendo sábanas a la, a la calandra. Ahí, hay mucha, ahí había mucha gente. Uno, uno metiendo sábanas y yo por detrás doblándolas. De y, y, y íbamos contándolas. Las sábanas que salían. ellos que salían sábanas para pa Sierra llana. La, para la Cruz Roja y Valdecilla. Era muy, era muy aburrido. Había que, había que estar de pies. Ahí no de estar sentado. Todo el tiempo de pies. También había otra, otra máquina de estar de... de toallas. Yo se metía yo las tallas y salían dobladas allá por otro lado metías una toalla, una toalla y salían solas, dobladas. Había muchos compañeros trabajando, que trabajaba, trabajaba un compañero mío allí también de, en la lavandería. Yo estaba en, en Candina, de, de limpieza, en Torlavega y en Maliaño. Había que limpiar, había que limpiar la, la, las larvazas, la palancana y barrer el suelo. Sí. Yo, yo prendí, eh, lejía, eh, con, lejía con agua en un tapo y pasar las, todas las larvazas y limpiar las sillas. Y yo lo pasé todo. Me llevo todo el día trabajando y, y, y nos daba, daba una un hora de descanso. Y después llegamos otra vez. Estaba en, en Horizon y en Y en, Charraya, en, en, en, oye, y en la sede. Y, y allí hacíamos lo mismo. Hacíamos despide y, y, y separación de papel y recogida de papel. Subimos, subimos por todas las áreas recogiendo papel. Yo estaba en, en Cañera en, en, en un invernadero. Sabía que subía arriba del todo. Pues bien, ahí estuve, ahí estuve también plantando fuor, flores y, y, se, y hacer semilleros. Planté, plantaba tomates, eh, lechuga y berza. Y después nos daba un, una hora de descanso y después seguíamos otra vez una nave que hay aquí en Peña Castillo, oro de montaña, esa es de montaña. Hemos estado en cocina, haciendo en cocina y, un, y, una, y una panadería haciendo haciendo panes. De esos pocos chiquitines. Eso se comía. Se hacían y... Lo abrimos chorizo. y chorizo, y qué rico. Qué rico. Mi madre en, en casa y mi padre trabajaba en, en la montaña. Mi, el difunto de, de mi padre sacaba los, hierro, los hierros del horno caliente. Los corría así con los guantes y los sacaba ardiendo. Y de hecho y y murió, y de eso murió él, estaba en la. en el Morgan. En el orden del Morgan, en, en la montaña. Y, y, y me hacía lo de casa. Me ayudaba también a hacer algo. A la pobre mujer. Y me madre se ha ahogó, ahogó a la pobre. Me pegaba mucho la fatiga. De pequeño ayudaba a mi hermano a hacer lo de casa, a hacer las camas y, y fregar la vasija. Teníamos una burra pero no, no me merecía la pena. Y íbamos pues, a llevar la leche y después de, de llevar la leche fuimos a, a la Fuente Genoz. A, para tener agua fresca para, para beber, y a, y, a, y, a, y a mano, y yo la difunta de mi madre iba, iba a lavar al río de Genoz. Le ayudaba a mi hermana, yo le ayudaba a llevar, a, llevar la, a llevar la ropa. Pues sí, iba a ir a lavar la ropa y yo, yo iba a llevar el agua de la fuente para que no era la ropa. Pero ahora ya, ahora ya nada, ahora, ahora como ya está cerrado, ni funciona el río ni la fuente. Está cerrada, el río está cerrado y la fuente también. Yo iba mucho en carro a llegar. Tenía, tenían un caballo y una yegua. Y ahí tenía un portalillo y venía, y venía siempre que era de pan. Y como lo comía la tía y tenía un caballo que le llevaba, le llevaba, le llevaba a, la, a, a la plaza todos a correr a llaves, en la presidencia y le trajo el difunto de mi padre y pintábamos las suyas, y las suya de negro. Le dábamos betún a las, a las, a las, a las Cuatro patas, a las delante y a la tarde, vete un negro. Y veía los todos gratis. Yo metía el caballo a la plaza y, me, y veía los todos. Eh, por donde salían los caballos. Me ponía encima, encima de la tapia y desde allí lo veía bien. Pero ahora ya, ahora ya nada. Ahora no hay corrida ni nada. Na. Le han suspendido las corridas. Tenía vacas, yo, mis, mis padres. Me levantaba ya, a las 5 de la mañana a ayudar a ordeñar. Me levantaba a las 5 de la mañana y ya no me echaba. No me echaba a dormir. no. 16 capacas. De cab en cabeza, entre vacas y becerras. Y, se y las arreglaba yo solo. Tenía que ir a para pa darles de comer. Y por la tarde, limpiar, limpiar la cuadra con la hierba. Y, y también metía metía la hierba al pajar. Yo en el carro y otros pisando la hierba. Pero era, un era muy muy cansado, se tenía que coger de la hierba que se caía al suelo y echarlo de, desde el suelo a la, a la ventana, era muy aburrido, y me caí de para acá y me rompí la pierna por, por cuatro sitios, no para acá de aquí y cedo. Me partí la pierna por cuatro sitios. No, no me podía ni mover. tuve que venir a la moneda a buscarme. Y eso me pasa por meterme donde me mandan. Y me caí en paja ahí. ¿eh? Yo lo ahí. Y, y, y, limpiaba, y limpiaba la cuadra y llevaba yo, yo, yo, yo, yo mucho a la feria con, con ganado. Y también los tenían ahí metidos en, en, bar, en, en, en cubiles, lo pasa muy mal. Ahí tienen que estar ahí todo el día, día encerrados. Y los que, las vacas que llevaban por la mañana, los tenían las, Tenían que dormir, los dueños en las ferias, con ellas. Mm. Todos los que, que iban con un ganado se quedaban a dormir las ferias. Yo no, los, los, los que bajaban de arriba de, de Rinosa y, y por ahí. Todos se quedaban a dormir a las ferias. Yo, yo llevaba... Yo iba con mi hermano Vicente a, a vender becerros y teníamos que estar ahí todos los días, todo el día. Hasta que vendían los compradores a ver si compraban alguno. También teníamos gallinas y las arreglaba yo todos los días. Y teníamos el gallinero aquí en, en, en la cuadra esta. Pero ahora no las, no las tenemos. Sí. Ayudaba a día lo mío y que iba a ayudar a un vecino al, al que se dio, a Emilio Campo. Ese también tenía vacas, pero ella no las tiene ya. Le ayudaba cuando, cuando estaba llegando ahí abajo. No. Tenía un probo ahí abajo y, y bajaba a ayudar a atrapar la hierba a, con la rastrilla. Y cuando tenía el de le llevaba yo. Me dejaba, me dejaba y le llevaba para yo. Hacíamos, la las, las de hierba y metíamos el remolco por el, por el trator por medio. Y él mismo lo iba a cargar todo. Iba a ayudarle por las mañanas y por la tarde descansaba. Sí, también jugábamos al ahí. Pero ahora este año, este año no hacen nada. Yo, yo jugaba en, en, en, al fútbol sala. Así es como me así es como me rompido los tacones, los, los, los alquiles, los dos. Tengo los dos pies operados. Y ahora me, voy a, me tengo que operar de la cadera. Cuando me llamen. El día que me vaya de viaje, me llaman. Sí, me ayudaba a... Iba a ayudarle, a ayudarle a hacer ventanas de, ma de madera, a, a cazoña, pero ahora ya, ahora ya nada. Ahora no hacen no hace, no hace nada ya. yo no usaba este, eh, el cepillo, de cepillar, para cepillar madera. Pero ahora ya, ahora ya, no, ya nada. No hay nada ya. Aquí tenía un banco y hacía cosas. Hacía armarios también, pero para aquí. Sí, he, he estado, hace dos años he estado en la, en la comisión de aquí de Caicedo. Pero ahora como, como eso del, del, del virus no se puede hacer, no podían hacerla no dejaban. Hacíamos Hacíamos San Pedro y los mártires. Los mártires se celebraban, se juntaban con la, las, con la de las presas, con San Ramón. Y hacíamos en... Y en Reyes hacíamos la cabagata de Reyes por la noche íbamos, íbamos por, por todas las casas repartiendo juguetes para los críos Todo, todos los días salimos de aquí abajo de la casa de escultura y teníamos que dar toda la vuelta salimos de salimos de allá abajo de las presas y teníamos que dar toda la vuelta subimos, subimos por la iglesia el cementerio y de otra vez para abajo hasta aquí hasta la Casa Cultura. Estuve con un, con un hermano, aquí do, dos, a, dos años, aquí de, en la comisión, y otra, y otra vez ayudando al cura de Maneguillo, de pequeño. Fui tres años de Maneguillo, y después, y después en las veces tocaba, volteaba yo las campanas. Pero había, había que voltarla con esto. Pegarlo con esto. Daba pues, un la campana de vuelta y después te dejaban te dejaba, te dejaba, te dejaba los oídos y te los dejaba sordos. O le salía, salía con las seta pidiendo. Cuando estaba de monaguillo. Cogía las seta y pasaba por, por toda la gente pidiendo dinero. Y después el dinero se lo llevaba se lo llevaba al cura. El cura, como estaba descuidado, entraba yo a la sacristía a beber el vino. Me bebía el vino y le dejaba el agua. Hacemos, hacemos deberes, hacemos cuadros, hacemos la forma, el dibujo y después nos metemos en un cuadro y nos colgamos. Y después hemos hecho, este año hemos, hemos, me he disfrazado de, de gato. Hemos ido también a los carnavales, ahí mismo, dentro del colegio, dentro de clase. Afuera no se puede salir, pero por dentro. Ahí hice, hice. hice esta casa y, y eso, con arcilla. Ellos teníamos que, que marchar la, la arcilla con la mano. Y después pues, hacer la, la forma. Y los cuadros, esos. Los cuadritos que hay ahí. Y la, y la casa, casa esta y este. Y tú y yo. Sí, también, hago, también hacemos ahí costura y, y despiece. Despiezamos ordenadores. Y, y torres también. Una torre, una torre tor así de alta, que tenía un curso de tinta. Me todas las manos enteras, cogíamos telas. Algunas veces hacíamos, algunas veces hacíamos bolsos de, de tela. Hacíamos la forma y después lo, lo íbamos haciendo. Los vendían los, para allí, para el centro, para, para meter cosas. Para meter trapos y, y servilletas de cocina. Y, y también cosía y plantaba. Allí plantamos todos los días y hacíamos y, y hacemos hogar por las tardes. uno barrían y otros pegaban. Ahora, como no, no podemos juntarnos todos en el Palacio, en el Palacio de Festivales, en, en teatro y, y ensayo. ensayamos primero y después hacemos el teatro. Sí, me Voy